Dice así el padre Agustino Tomás de Kempis, en su obra Imitación de Cristo, que era el librito preferido de Santa Teresita del Niño Jesús. El reino de Dios está dentro de vosotros, dice el Señor, Lucas 17, 21. Conviértete a Dios de todo corazón, y deja ese miserable mundo, y hallará tu alma reposo. Aprende a menospreciar las cosas exteriores y date a las interiores, y verás que se viene a ti el reino de Dios. Porque el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14, 17, que no se da a los impíos. Vendrá a ti Cristo, y te hará gustar su consolación, si en tu interior le preparas digna morada. Toda su gloria y hermosura está en el interior, Salmos 44, 14, y allí tiene su complacencia. Frecuentemente visita al hombre interior, le habla con dulzura, le proporciona grata consolación, abundante paz. Y familiaridad sobre manera agradable.